La academia de video podcast es una de las mejores experiencias y mejores cursos que he tomado en mi vida y eso que soy adicta a tomar cursos online. Eh, la atención que te da Sandy es súper personalizada. Ella toma todas las clases, eh, ya todas y a cada una de sus alumnas se da el tiempo de conocerlas y ver cómo las lecciones que ella ya tiene y todo el conocimiento que ella tiene ¿Cómo pueden funcionarte mejor? Entonces, si alguna vez en tu vida estás pensando en abrir un podcast o un canal de YouTube, o lo mejor, hacerlos juntos, creo que tu opción 100% es Sandy Viteri y la Academia Video Podcast. 100% recomendadas, te enseña todo, absolutamente todo. Del P a P, del A, de la letra A a la letra Z, de todo lo que tienes que hacer, Hablamos de mindset, hablamos de cómo posicionarte, hablamos de todas las cuestiones técnicas y tecnológicas. Entonces, si tú eres una persona que dice, ay, es que yo no sé si pueda porque la tecnología no es mi amiga, ella te va a enseñar. Te va a enseñar a quién tienes que contratar, a qué, qué tipo de persona este, te puede ayudar. Incluso conmigo me ha ayudado a contratar a personas que me ayuden. Entonces... Ah, y aparte, después de que terminas la academia, siempre te va a seguir apoyando como super coach. Entonces, el día que lances tu podcast, el día que tengas una entrevista, el día que tengas algún evento, ella siempre va a seguir apoyándote en sus redes.